Es la de ser motis, porque lo estaba armando. Ah. Con rueda de moto, cosas de moto, todo lo ponía porque no tenía rueda. Sí, él la arreglaba ah, y la para desarrollaba de para la Ismael era muy compañerismo, tanto de los alumnos, de la directora. Eh, de la portera. ¿Ah, sí, era amigo de todos? Sí, él era, el... o sea que él no tenía, ni por más que él capaz se iba con poca gana y sacaba esa gana en la escuela que le decían, Imael me ayudaba a servir la leche y él se ponía a servir, y así, o Imael me ayudaba a repartir esto y estaba él ahí. Todos los chicos lo conocen por coquilla. Chicos que pasaban y, y ya les llamaban, y decían Coqui y se iban. Te acaba, una, dos, en casa, tres para allá, hay una cancha. Extraño el ruido. Escucharlo. ¿sí? Escucharla, él. Con 13 años que tenía, él era muy matero. Que calentaba agua vieja, vamos a mate. Y me decía vieja loca, me decía uh -huh. extraño que él esté arreglando su bici y ahí quedó la bicicleta de él. Era el único que venía y me decía, vieja, yo me voy, ¿a dónde va? Y cuando él tenía ganas y cuando él quería pues, compartir con mi hermano, le traía una botella de leche. Es muy doloroso verla a ellos. Y... Y no escucharla eso como, como lo escuchaba cuando estaba él. Ahora yo siento que el barrio es un silencio. Era como que él daba la alegría, él daba el enojo. Y era muy carboso. Después la madre agarró y lo sacó a afuera. Daba a mi hermano, está sentada en la cama. Y me dice, ¿Sí, ¿Sí, no, no, me dice ¿Sale? ¿Sale? mi mamá, ¿y ese me. Anito? De mi vecina, de mi vecina. Se va a hacer. Y le digo a mi hija, ya. Es como que parece que peor es malo Cuando pasan los días, sí. malos estrándolos. Él era el que me llenaba la alegría. Él era el que me motivaba las cosas. Me decía, más, sí, vamos a salir adelante. Ma. Yo cuando vine a vivir acá, yo tenía una casita de chapa y... A veces dejaba de comprar unas cosas para poder tener mi casa. Y hoy ya no me da fuerza para seguir. La única fuerza que me dan mis hijos, porque si no fueran ellos yo no estaría acá. A veces trato de... de salir y no quedarme en mi casa porque yo me encierro y digo, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Y que si la justicia no hace nada, yo sé que hay un Dios. Y Él lo hace ver la justicia. Es lo único que yo digo. Todas las mañanas que yo me levanto, le pido fuerza a Dios. Y cada noche que me levanto y camino, mi patio. Yo... Sé que mi Dios me va a hacer ver. Y Él me va a dar fuerza para seguir adelante con ella ver cuántos sueños tenía mi hijo ¿Con qué soñaba Ismael? Él soñaba que iba a ser grande iba a ser vasco, me decía: yo no voy a dejar de aquí. yo voy a seguir vieja pero yo no voy a dejar más de y yo te voy a ayudar y yo voy a trabajar y vamos a tener la casa nosotros entonces decía sí papi trece años tenés recién no vayas a dejarle estudio. no dejele saben qué trabajaba ahora se hacía changa nomás lavaba ropa me llamaban para hacer limpieza me iba todo lo que parezca me me llamaban para hacer planchado me iba Me llamaban para lavar las verduras en la verdulería, me iba No, no quiero una justicia de venganza. Porque no quiero venganza. No quiero una venganza de decir, sí, vamos y vamos a hacer esto. No, yo no quiero eso. Yo quiero una justicia sana. Que se aclarezca y que pague quien fue. No sé si tendrá tranquilo su conciencia, porque el que mató mató a un nene, un nene de 13 años que le robó la vida por delante, porque tenía la vida por delante. Y yo a veces me hago la pregunta, ¿él tendrá hijo? ¿Tendrá sobrino? No sé si es un hombre grande o un muchacho joven. No tendrá hijo, nieto, sobrino, hermano. Sentí que, que somos discriminados. Sí, lo sentí. Y, yo soy Toba. Mis hijos son mestizos. Pero yo como siempre digo, yo... Eh, yo lo hablo a mi hijo, que ellos no nieguen mi raza, porque yo soy la mamá. Y mamá somos una sola, papá y un montón. ¿Sí? O sea, es difícil los blancos convivir con nosotros, no nosotros con los blancos. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, pero. Es que algunos blancos te discriminan uh -huh. y otros blancos no. Otros blancos se cruzan. Uh -huh. Yo le digo, porque yo. Eh, mis hijos son mestizos, son. Uh -huh llevar mi sangre y llevar la sangre del papá que nos que no toba. Yo creo que, que aquella gente que discriminan a los que nos discriminan a nosotros son ignorantes. Son. Eso siento yo, que son ignorantes. Es como que los blancos vinieron y usurparon todos nosotros y ahora ellos nos discriminan a nosotros, cuando nosotros deberíamos discriminar a los blancos. Pero nosotros no somos así. ¿Sí? Algunos blancos tienen corazón. Otros blancos no tienen corazón. Y tienen que saben discriminar. ¿Sí? Es como al rico. El rico a los pobres le ve allá abajo. ¿Sí? No te juntes con aquellos porque aquellos son de poca clase son y de esa poca clase nosotros somos el doble de ellos porque somos humildes yo sé que es difícil venir y decir yo vi porque se debe sentir acorralado digo o no digo y si digo, ¿qué me puede pasar? Yo le pido con la mano de corazón que ellos, si saben algo y tienen para, para contar que se arrimen y que digan quién fue. Yo no quiero justicia, yo no quiero venganza. le vuelvo a repetir, yo no quiero venganza. Acá entre 15 días Vuelvo a levantar de vuelta a la marcha. Porque no voy a quedar tranquila. ¿Mm? Y, si, y yo sé que mi pueblo originario van a estar conmigo. Yo sé que ellos me van a acompañar. ¿Mm? No solamente acá. Sé que en todas partes hay pueblo originario. Y sé que ellos me van a acompañar. ¿Mm? Porque... Eh, mataron a un niño que le robaron el sueño. ¿eh? Y solamente porque es aborigen, ¿Mm? porque en los videos se escucha bien las palabras que ellos dicen. ¿Mm? Y no sé qué más prueba que era el juez. ¿Mm? Eso es lo que yo no entiendo, qué más prueba que era el juez. Yo no me quiero sentirme quebrada delante de mis hijos. Y... Saldré, voy a luchar y le voy a demostrar a mi hijo que yo estoy bien.